resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy. El, es que el Instituto quiere ampliar su red de cobertura para que darle accesibilidad al sistema, para que la gente pueda tener lugares donde tener puntos de contacto con el Instituto, es que queremos fomentar un crecimiento de nuestras delegaciones, que la delegación tenga mayor impacto social en cada uno de los lugares donde está. Tenemos una gran disparidad con respecto a las delegaciones. Hay delegaciones que están muy bien, que son muy nuevas, por ejemplo San Pedrito, y hay delegaciones que tienen muchísimos años que necesitan una mejoría tanto edilicia, como de los sistemas, de los servicios que les puede otorgar a, a los afiliados. En ese sentido estamos recorriendo casi, no te diría todas, pero casi todas las delegaciones del interior y fuera de la provincia también tenemos tres delegaciones, estamos también mejorando ahí, la de Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Y le estamos pidiendo a cada una de las delegaciones que amplíe los, los, las prestaciones que le da Y para eso lo estamos ayudando con convenios con los municipios locales, con las municipalidades. Ya hicimos uno con San Salvador de Jujuy, estamos próximos, próximos a firmar uno con Palpalá. Ya estamos en avanzadas negociaciones con Libertador y con San Pedro y con Monterrico. Queremos también ir a La Quebrada, a la zona de, de Ticara y Humahuaca. Así que vamos a empezar las negociaciones en ese sentido para hacer los marcos amplio de colaboración entre las dos áreas para que le podamos ya llevar mayor servicio a nuestros afiliados en cada uno de los lugares. Pero no solamente eso, cuando hacemos los convenios para ampliar los talleres de prevención que tiene el instituto, que son muchos, para diabetes, para personas adultas mayores, para, este, para enfermedades renales, para obesidad, para hipertensión, son muchos los talleres, cuando planteamos iniciar esos talleres en el interior o dentro de los barrios, va a ser no solamente para los afiliados del instituto, sino que lo queremos hacer abierto a cualquier persona. Que sea o no sea afiliada a una persona que se interese en hacer un taller, por ejemplo, adulto mayor en San Pedrito o en San Pedro o en Palpalá, lo puede hacer, dentro del esquema que plantea el instituto, que es muy bueno. Así que esto es trabajar con todo el contexto de la sociedad. Y por eso estamos articulando con otras entidades, como por ejemplo el Ministerio de Salud de la Provincia, las diferentes municipalidades, porque es la política que nosotros queremos llevar adelante desde el punto de vista de la accesibilidad. Que el instituto esté cada vez más presente en donde la gente vive. Así que bueno, este es el plan de desarrollo que estamos haciendo este año y los años que vienen. Tu Salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.